para entender por qué hoy se están dando aquí en este país movimientos que no valen la pena, que no aportan. Movimiento, mírenlo ahí, el caso de, de Hong Kong, no crean ustedes que es Hong Kong que lo está originando. China se enoja. Pelosi, ¿quién es Pelosi? Pelosi es una, una representante de la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi, junto al activista de Hong Kong, eh, Ron Joshua Wu. ¿Qué, ¿Qué quiero yo explicarle esto? Miren qué sucede. Hong Kong es parte de China, pero Hong Kong fue una vez, esa parte de China, después de la Segunda Guerra Mundial, Después de la Revolución China, un grupo de chinos se fueron a esa parte de la China y crearon una república independiente de la China comunista, no la China de Mao Zedong. Pero la China comunista nunca le dio reconocimiento como que eso era independiente. Pero Estados Unidos insistió en darle apoyo... A la parte china contraria al grupo de comunistas y Estados Unidos a rajatabla le ha dado apoyo para convertir esa zona como si fuera un país independiente. China con su grande crecimiento han ido forzando a Estados Unidos que Estados Unidos no le no siga dando apoyo a un territorio que pertenece a China. Ahora, ¿cuál es el mensaje que quiero mandarle? Estados Unidos lo ha hecho ya, lo está haciendo en todos los países del mundo, que le interesa algo de ese país. Oigan bien, Estados Unidos está haciendo un trabajo de crear grupos de jóvenes que lo, lo agrupa, lo apoya, lo financia, le da cuarto. Para que esos grupos se formen, pero oigan qué tipo de grupo. Grupo de, de gay, un amigo mío me corrige y me dice que no diga grupo de maricones porque es muy gruesa, muy fuerte la palabra, pero eh, me gusta que le cojan, que le, le arrasque a los oídos algunos términos populistas para ver si me llego un poquito a cierta área del cerebro que la gente entienda lo que significa esto que le estoy explicando. Entonces, Estados Unidos está financiando para que esa parte de Hong Kong, la juventud pida libertad para ser gay, para ser lesbianas, para que se le permita besarse en la calle, para más discotecas, para que se le permita Juca, para que se le permita la marihuana. O sea, oigan ustedes, ¿qué tipo de libertad y de democracia es que Estados Unidos le está metiendo a esos jóvenes? Mira cómo este joven de ese grupo está haciendo una exposición en el Congreso. ¿Y ¿Usted cree que, que esa parte de China, cualquier... Tirapeo, así como ese líder de esa parte que lo que quiere es una democracia no en valores, sino una, una, una democracia que se practique el derecho individual a joder, a la libertad inmoral. Oigan bien, Estados Unidos está fomentando eso. ¿Por qué mandaron a Jimmy Browster con su esposo macho, su esposo varón? y Jimmy Brauster, en el tiempo que estuvo aquí, financiaron, pagaron para que la organización de Gay se fortaleciera porque el interés de él es que ese tipo de asociaciones se formen porque esa vaina no aporta nada. Esos grupos de Gay, su preocupación no es defender un pozo, un hoyo de petróleo, es que le permitan usar todos los hoyos a ver si esa vaina aporta o no aporta a la República Dominicana. Y ese tipo vino a ese tipo de práctica de forma tal que el inicio, y a algunos le duele esto que yo digo, el inicio de la Marcha Verde fue comentado por los grupos gays en su lucha para que le permitieran la libertad de ser gay, de ser maricones, que le den todos sus derechos, Inclusive hay propuestas de que se le permitan casarse, que todavía en este país no existen leyes de, de protección a esa realidad. Pero ese tipo, sin existir leyes, la fiesta que organizaban todas las embajadas, las reuniones que hacían le, para esos fines de embajadores, él no dejaba a su marido, su esposo, su maricón, no lo dejaba. Prefería mandar una nota de rechazo. No, no, si no me invitan a mi marido, a mi maricón, yo no voy a esa actividad. Pero se trata de Estados Unidos y había que ir. Entonces Hong Kong dirán ustedes, pero ¿cómo es posible que Estados Unidos esté fomentando? Si sí, es verdad, sí, sí, sí, lo fomenta. Lo hace porque lo que inclusive... En Cuba han intentado, no crean ustedes que en Cuba toda la juventud anda sana, ya hay una juventud que está influenciada por esa política de Estados Unidos porque prefieren que sean los propios cubanos que jodan a Cuba y no que Estados Unidos tengan que invadir a Cuba.